Buenas, déjame apoyar la cámara y te cuento qué hacemos hoy. Ya, como te conté en el video anterior, hoy es el décimo aniversario que estamos juntos con Brandy. El plan de hoy es así: primero llevar a Luca a la casa del abuelo, y después, una cosa que todavía no te conté estamos buscando casa para mudarnos así que acabamos de ver dos lugares que hoy nos van a mostrar así que bueno vamos a ir a ver bienvenidos al blog número 22 acomodate empezamos <música> Primera parada lista vamos a ver la primera casa. Bueno, misión fallida. El primer lugar quedaba en otro lugar donde nos habían dicho, entonces está bastante lejos de la escuela que queremos para Luca. Y el otro lugar que acabamos de venir, todavía Brandy está hablando con la señora. Vamos a ver el veredicto de Brandy ahora que venga, pero creo que tampoco le gustó mucho. Así que bueno, a seguir buscando. Esto recién empieza y hay muchos lugares para encontrar. Bueno, eso es, es como, es ¿Te gustó? Well, it's hard. It's so closed. It's sí está como, como after our apartment. claro ya sé ya sé pero bueno hay otros tanjos que están más abiertos sí pero son más caros y es que that one was almost 1200. hundred yeah misión fallida pero tenemos tres horas y media para la cena que vamos a ir al shopping ya yeah. si encontramos unas botas que Brandi quiere hace mucho necesita necesita como regalo de aniversario no Vamos a dar una vuelta en el West Edmonton Mall, que por unos años fue el, el shopping más grande del mundo. Ah, venimos acá antes, perfecto hace mucho tenían un submarino acá que iba todo por acá abajo este barco atrás mío tiene una historia muy interesante que seguro alguien la sabe yo no la sé pero ¿No? ah. pensé que hubiera tantas opciones para platitos para perro. para que estoy grabando este lugar se llama home sense y tiene un montón de cosas para la casa nosotros necesitamos cosas para la casa pero Brandy le gusta ver así que hay que ver Esto para que veas qué hora es. Fue chiquitito. Encontré el cuadro que quería. Alguno que me siga le gusta este cuadro. Me gusta el arte. Parece que tenemos unas botas ganadoras. Una es 8 y otra es 7. Ella necesita 7 y medio. Todavía faltan 2 horas para comer, así que hay hambre. Un snack. que encontramos los buenos parece que acá este es el lugar Uy, uh, mira estos tan para gatos Al final encontramos las botas, no del color, vamos a ir a otro negocio de la misma marca que hay de color negro. Y le quedaron muy bien. Así que estamos ya casi. Así que estamos al final del camino. Parece que son estos. 23. ¿Linda cena? Sí. Bueno. A de no, regalaron postre. Buena regalaron onda. Postre, buena buena onda. carne ¿Dónde está el auto? Terminamos por hoy Gracias por acompañarnos En este aniversario Papá! Papá. onda. vinito onda.